Bueno, nosotros hemos estado al margen, quiero aclarar, reiterar eso mil veces. Nosotros como gobierno regional hemos estado al margen del proceso político porque entendemos que como autoridad podríamos generar algún sesgo y, incluso al candidato de mi alineación política no hemos conversado, ni siquiera hemos logrado un punto siquiera de, de saludo fraterno, correligionario que pudo haber... ...ha habido en todo este tiempo. Segundo, creo que el país ha tomado alguna posición en este momento... ...y creemos también que en base a las dos candidaturas que quedan... ...tenemos que evaluar y analizar. Eh, como región vemos que hay un contrapeso a nivel nacional... ...entre quienes están obviamente reclamando, clamando... ...por mayor atención y presencia del Estado... ...y que votan por una opción... ...que representa justamente eso... ...este, el clamor y el reclamo y la demanda de la ciudadanía... ...sobre todo en el sur, en la parte andina del Perú... ...en las zonas más alejadas... ...y por otro lado está el contrapeso de una costa... ...de un norte eh, del país... ...que obviamente ha tenido desde mucho antes esas tendencias entonces más de derecha, más de derecha popular como se grafica a, a la alineación de la señora Keiko Fujimori entonces creemos que el escenario que se viene en esta segunda vuelta al menos desde mi perspectiva como ciudadano y como autoridad es que hay dos fuerzas que se encuentran y que lamentablemente parece ser que Lima va a tomar la decisión porque así como en el sur tomará una decisión por el lado del señor Castillo, en el norte tomará una decisión por la señora Keiko. Y al final, en este contrapeso, obviamente, hay un trabajo que desarrollar en cuanto a acercarse a algunas propuestas en las cuales se reconozca y evidencie esas demandas que hay en las zonas que están alrededor de los conflictos mineros, en las zonas agrícolas del Ande peruano, etcétera, O en aquellos que han estado totalmente excluidos en este proceso de la pandemia, no han accedido de manera adecuada a los bonos, es una clase media que ha retrocedido y se ha vuelto ahora pobre, tienen nuevas demandas y que hay que saber leer, lecturar esto y ojalá que también ambas posiciones puedan plantearnos a las autoridades que los estaremos esperando por lo menos y articularemos con ellos un año y medio más, este, garantizarnos los proyectos, las inversiones, ...que están encaminadas. ¿Esos proyectos, gobernador, eh, perdón, esos resultados... ...podría afectar a los proyectos que tenemos pendientes... ...por ejemplo, a través de Estado a Estado y otros... ¿Qué otros candidatura países? podría ser la más peligrosa para los gobiernos regionales? Yo realmente me he sentado a, a leer de mejor manera sus planes de gobierno... ...y allí creo que tiene que haber un pacto social... ...ambos tendrán que adecuarse, acondicionarse a una lectura que digamos el otro 70% que no ha votado por ellos tenga que entender un mensaje mucho más claro. El Perú lo que ahora necesita son propuestas, resultados concretos, yo creo que nada de extremismos lo que necesita son resultados en los cuales se permita mejorar la inversión, canalizar la estabilidad democrática del país. Gobernadora, la campaña política se ha unido ahora a la campaña de discriminación, lamentablemente. Es lamentable eso, pero lo que creo que en ambos casos, eh, el anticomunismo, el antifujimorismo, ¿cuál de ellos va a primar en este proceso? Lo que yo entiendo es que tenemos que buscar de ambas partes que puedan sumar una propuesta que convenza a la población, a nosotros las autoridades estaremos vigilantes de que no se toquen nuestros proyectos, de que más bien se incida en un nuevo shock de, de recursos económicos. Hoy día los gobiernos regionales y locales estamos con escasos recursos económicos y tenemos que, ahora que tenemos bastantes proyectos, lograr inversiones, pactos con estas este, alineaciones políticas para que podamos eh, invertir en, en, en mejorar la salud, la educación y los servicios en nuestra región. ...el hospital... ...¿tiene algo que ver con los resultados... De las empresas... Saludables? ...no, no, absolutamente... ...absolutamente... ...esto va a encaminar... ...y espero antes de que haya... ...un cambio de mando de gobierno... ...y esté iniciando incluso la obra... ...entonces... ...creo que acá lo que hay que hacer es que... ...ellos firmen un pacto con Cusco... ...de garantizar sus proyectos emblemáticos... ...de garantizar la inversión para Cusco... ...de impulsar, reactivar la agricultura... ...el turismo... ...y tener una atención... ...especial de responsabilidad social hacia nuestras actividades extractivas, que son la minería, los hidrocarburos, que son elementos que hacen que esta región sea potencialmente, digamos, un ícono económico, turístico, cultural a nivel nacional.